Wow, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleeping Torah y seguimos en Final Fantasy Explorers. Así que vamos a continuar con la partida de Sleeping Torah. Y empezamos. Pues la verdad, y como hace una semana del juego, no recuerdo pues más o menos por dónde iba, pero no pasa nada, vamos a seguir nuestro itinerario. Primero que nada, vamos a que esta señorita nos augure un futuro mejor. En este caso, nota que la ganancia de Gills se aumenta por 3. Vamos a comprobar a ver qué quest, qué misión tengo posible. A ver. A Chocobo Treasure. Voy a leerla detenidamente para ver de qué va y la aceptamos. Bueno, después de estar leyendo, veo que incluso tengo que hasta pelear contra Ifrit porque dice que, a ver, dónde lo dice. Aquí eh, los chocobos que viven en el Otius Cave But that Ifrit is so fire fry tain, fry Es decir, mm, va a estar ahí, pero creo que no lo puedo no lo puedo aceptar, no mierder, pues nada Y qué co otra cosa puedo aceptar mm, Y he aceptado todas las Todas las misiones posibles habidas y por haber De estas no me deja Entonces Vamos a ver la subquest momento, voy a toser ¡Ay, Dios mío! A ver, las que están hechas... Ok Y activamos una nueva Esta, la de... Wind Affinity Afinidad, afinidad al viento Pero No se pueden aceptar más, ¿no? Sí, no No se pueden aceptar más Bueno entonces... Ah, mira Aquí hay dos que están hechas Vamos a aceptarlas A marcarlas como hechas Y esta está activa Ok Algo más Algo más A 10.000 resonancia 100 resonancia <risa> Venga, otra vez Bueno, mientras se pueda activar Se activa Hecha Venga, fuera Nada Fuera eh, mm, mm, Pues nada, si sí, ya están hechos Los las mini, los, los tutoriales esto No sé qué hacer entonces A ver Bueno, voy a investigar qué se hace Después de haber terminado todas estas Para que se active el de Chocobo 3, Sur y demás Que creo, creo, creo Ah, mira, hey Hay que venir para aquí y hablar con este. ¿A qué nos dice? ¿Mmm? Vale. ¿Mmm? Ok. Ups, pero yo no tengo con quién ir ahora mismo. Están todos en clase. Pero bueno. Ya saben. <tose> Para esta misión dice que mejor ir acompañado. Y ahora sí. <risa> Flame Dijin. Vamos a ver de qué se trata. Un segundito. Bueno, también efectivamente vamos a tener que luchar contra Ifrit. Que es el genio del fuego. De la llama. Y me aconsejan ir acompañado. Entonces... Acá. No lo voy a poder hacer yo solo Y si lo hago, pues tardaré muchísimo Vamos a intentarlo eh, Vamos a ver si están los monstruos bien Si sí, el Lysar está ok Como puedo llevar varios, varios monstruitos Vamos a ver si, me puedo, si puedo encasquetarme otro, otro animalillo para llevarme Para que me ayude un poquillo, más que nada Fue cómo era hay que ir para aquí arriba Y hablar con esta señora Monster. Monster Crear un monstruo Un Goblin Un Goblin War Un Lizard O un Skeleton um. Magic es el compadre? Arsenal Goblin War Vamos a hacer Monster Created Created Venga. Beauty uh, all monsters. Ah, uh, el goblin. ¿Cómo lo veo? Mhm. Mm Así, mejor. Va, se ve detrás de esto <coughs> a ver. Ahí está ¡Ay, qué feo! <ríe> ¡Qué feo, coño! Al menos el, el lagartito es gracioso. Pero es que el Goblin es feo con ganas. de Monster. Aquí vamos a llevarnos al Goblin. Tenga, me llevo dos monstruitos. He Echa pescado. ¡Nos vamos a la guerra! Y si no funciona, pues nada, ya saben que tienen que ir con más amiguetes. Espérate, voy a guardar. No, ¿qué va? Sí, me Embarcamos. Tenemos que llegar... Eh, eh, eh, eh, vale. ¿Ven esa zona de ahí? Pues debajo hay un puntito rojo. Ahí es donde va a estar seguramente Ifrit. Así que vamos a embarcarnos. Y a la aventura, que sea lo que Dios quiera. Ven hey, amigos, vamos al attacker Espérate, ¿cómo puedo ver mejor el, el mapa? Es que me imagino que es por aquí arriba Pues por ahí arriba no era, así que vamos a ir más rápido y volvemos Por aquí no se puede ir, me vas a decir ¿Me he pegado todo el camino para nada? Pues no sé por dónde es. Vamos a dar la vueltita He llegado a la base A la base de aquí eh, Vamos a pasar de eso Vamos a ir a por donde vamos Y claro, es que en esta parte de aquí hay como una gran... Hay una gran cueva Por la parte de abajo de donde yo estaba subiendo Entonces... Mmm, Perdón, me equivoqué y me, no sé por qué el goblin y la. Y el. Y la esta lisa, o sea, la, la. La lagartija, no se iban muy bien. Porque me da que entre ellos se están pegando de, de leche. A ver. Venga, vamos a por este ahora. Bueno, lo mejor adelanto el, el vídeo. Y pondré. Si realmente quieres ir hacia el final, hacia dónde es, ve por aquí. A ver, por aquí no hay nada. Eh, tenemos que venir aquí. A la entrada esta de la cueva. Venga. Ahora. Uh -huh. ¿Quién me acompaña? Ah, está el goblin El Lizar. Venga. Aquí hay un chocobo, venga, vamos a cargárnoslo. ¡Tú, joputis! ¡No corra! <ríe> Ven aquí. Venga, uno menos <ríe> bueno, Dice que por ahí entré Así que voy a ir por aquí Ya que estamos, miramos Ah, son booms Venga, vamos a cargarnos los booms Venga ¡Ay, oh, qué bien, qué bien! ¿Lo vieron? Había un enlace para un boom Que te cagas Venga, vamos a por este boom ahora que creo que me lo estoy cargando yo solo, pero bueno Eh... Hielo... Ojo de medusa, venga Vamos a ver qué es eso Por aquí hay algo más Sí, otro boom por aquí, venga Vamos a por él Ah, qué guay <ríe> El ojo de medusa Hace que... Lo, lo que... Lo deje petrificado Ah, mira Estas cosas se pueden coger Qué bien pues creo que he dejado más atrás Estas no se pueden coger No Bueno, seguimos Por aquí No No No hay nada más que coger por aquí Bueno, vamos para aquí Y creo que aquí sí que puede estar a Ifrit Qué pasadizos más... Eh? Mm. Jodidos <coughs> otro, go otro, otro boom Vamos a por él Toma Es facilito, tampoco es de gran cosa Vamos a coger esto Vale Que seguramente me van a venir bien para invocar a, a, esta, a estos booms Vamos a cargarnos los booms Y si... Y, y pondré un enlace más adelante para... Para si no quieren ver cómo me cargo los booms A ver... Dark Affinity Agonía Vamos a ponerlo en agonía Toma Muere Sosorro Ay, ¿dónde está el ¿Dónde están? ¿Dónde están mis preciados amigos? Goblin, ¿tú eres amigo o enemigo? Enemigo ¿Qué haces aquí? Puma Ostras ¿Estoy sólico? Bueno No voy a invocar al Liza Ni <coughs> Ni a ninguno Hasta que no... ¿Dónde están? Ni idea <risa> Bueno, pues seguiré yo solo ¿Qué se le va a hacer? Venga ¿Qué más hay por aquí? Nada Pero Aquí hay otro Goblin Vamos a cargárnoslo Toma Ah, ahí están mis amigos, hombre Gracias a Dios que han venido y han venido porque aquí están Y aquí están porque han venido Venga, vamos a ver si aquí es donde está uh, Fretting Dream Venga Vamos a ver si están por aquí Si por aquí está Ifrit No Bueno <coughs> Vamos a cargarnos Chocobo Nunca está de más está no chocobo muere chocobo malo venga vamos a por otro chocobo venga ese mira el Goblin fue directo o sea es un máquina <coughs> toma creo que te están dando por de, por algún lado eh <ríe> dónde está el otro chocobo ahí está mira vamos a por él toma ay Bien, uno menos. Espérate, ¿esto, ¿esto se puede coger? No. Chocobito, ven para aquí. <coughs> Chocobito, dime tú. boom! ¿Se murió? Sí Venga Por aquí creo que no hay nada más Y... Eh, eh, eh, tengo que irme Para allí, ¿no? Para allí Que sitios más... Oscuros <tose> Vale Ya creo que estamos Ahí está. La aparición de Ifrit. Qué mágico, eh. Es la bomba, es la bomba. Venga. Vamos a por Ifrit. <coughs> Ahí lo tenemos marcado. Mira, Moonlands. Va, se los cargo los dos sobre la marcha. ¡Qué fuerte! Corre. Toma. Tom Perry Karma. Venga. Toma Aura Cutter Muslas, Sonic Steel Y corre Que si no te, co te comes Todos los ataques Ostras Ostras, ostras, ostras, ostras, ostras! Quita Quita Blood Weapon Ostras Vamos a usar pociones. ¡Corre! Corre! Corre, Forest. ver, estoy lejos ya. Vamos a hacer una poción más. Porque si no. ¡Ostras! Ostras, ostras, ostras. Corre, hijo mío. No, no, usa la poción. Corre, lo más lejos que pueda, hijo mío. Corre. Ostras. No lo voy a conseguir, ¿eh? Hala. Sí, hombre. ¿Cómo no? Ya está, puf. Poción. Hiper poción. Mamiyo, vamos a por él. Me dijeron que ya se, ya los mataron, ¿no? <risa> los pobres. Ay. Sasca, Sasca, Sasca, Sasca Ostras Lo bloqueé Bien Joder, más... más que el mal limpiado Wine Affinity, Wine Affinity Venga Vale, recupero un poco de vida. Gracias. Coño. Para que para aquí te sabes. Es una cosa... Y le queda la mitad de la vida a Leafrid. Dios mío. Vale. Toma. Y toma. Que desde lejos se puede. Moonlight. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo no sé ni cómo coño estoy aguantando, tío. ¡Corre! A ver, Eder. Vale. ¡Uy! ¡Cojo! ¡Quita! Bueno. Toma, para ti. Toma, para ti. En serio. Super poción, ven. Ya está. <ríe> Todo que comprar pociones. Hay un medusa, mira. Puede ser de utilidad. Ven aquí, ven, ven. No funciona. No funciona con él. Ya va quedando menos. Ya va quedando menos. Ya va quedando menos. ¿Por qué? <ríe> que alguien me lo explique, por Dios. Que alguien me lo explique aquí corre sleeping bueno me voy <ríe> me voy Ustedes sigan atacándole mientras yo soy de aquí ah, Top Form Hyper Speed Venga <ríe> Me cago en la leche Necesito pociones A ver, remedy No sé qué hace remedy Vamos a usarlo no <ríe> Me cago en todo ¿Y cómo recupero vida? Ah. Bueno, algo es algo <ríe> Le queda muy poca vida Pero es que a mí me queda menos <ríe> leche. No. ¡Oh! Mierda, perdí. Puedo usar puedo usar, por ejemplo, mmm, revive. Usa una Phoenix Potion, Phoenix, no. Yes. Vale. Segunda oportunidad. Venga. Venga Venga Venga Tengo una segunda oportunidad No la pienso desperdiciar Pues sí, la estoy des des desperdiciando un poco, vale No pasa nada Tómalo ahí el episodio más largo de todo <risa> Pero es normal, es que no se puede venir solo Tienes que venir acompañado Pues nada, esta es la misión Así es como hay que hacerlo, pero ven acompañado Vamos a apretar start estar Y hasta aquí el episodio de hoy Que ha sido completito, completito Voy a poner enlaces Para que si quieres avanzar hasta el final puedas hacerlo en cualquier momento pues nada, hasta aquí el episodio por hoy. Yo, mira todo lo que he obtenido. ¡Uy, qué máquina! Pues nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!